Seguir una religión es ser espiritual. Esto es parecido a la pregunta que se me ha hecho anteriormente sobre si meditar es el espiritual. La religión es un sistema, una técnica para que nos entendamos, una manera de vivir, por lo tanto, es una técnica, para poder conectar con lo superior. Y, por lo tanto, el realizar, perdón, el seguir un tipo de religión con sus dogmas, con su funcionamiento, sus rituales, sus creencias. Puede llegarte llevarte a ser espiritual, sí, pero puede llevarte a lo contrario. Y eso no tenemos que mirar muy lejos actualmente con los problemas con los yihadistas. En otras religiones existe también, ¿eh? pero esta es muy actual precisamente y lo podemos ver. Están siguiendo una religión, el Corán, que en sí mismo, pero el Corán no es la religión, evidentemente el libro sagrado, pues están siguiendo ese libro sagrado con todas sus historias y a su manera de vivirlo, Uh, le añaden un fanatismo y un, un dogmatismo y una violencia extrema que permiten realizar estos atentados que están realizando actualmente en el mundo y cualquiera con dos dedos de frente pueda decir, estas personas no son espirituales. ¿Son religiosas? Sí, no son espirituales. Que conste que están siguiendo mal la religión islámica, ¿de acuerdo? O sea, no estoy diciendo tampoco que, la, que el islamismo tenga que ver con el terrorismo, no. Tiene que ver indirectamente, pero también aquí nosotros, los cristianos, en la Edad Media, con las cruzadas nos pasamos tres pueblos. Y con la Inquisición y con las persecuciones de brujas, hace 500 años hicimos de todo, o más, ¿de acuerdo? O sea que el problema no está en una religión en sí mismo, sino en la manera de interpretarlo. Pero que quede claro, religión no es igual a ser espiritual. Religión es otra de las maneras de llegar a ser espiritual. Aunque no quisiera alargarme, pero quisiera deciros que, en principio, si he hablado en otro momento de los siete rayos, creo que en algún momento deberé hablar otra vez, los siete rayos son siete energías, siete maneras de funcionar, no voy a entrar en detalle, simplemente eso, pero cada uno de los rayos es una manera muy diferente de funcionar. Y cada uno de ellos, siguiéndolos profundamente con el corazón, es una de las maneras de llegar a ser espirituales. O sea, para que nos entendamos, hay siete caminos principales, luego hay muchas, muchas variantes, ¿eh? pero siete caminos principales que te llevan a la espiritualidad, o sea, siete caminos espirituales. El primer rayo es uno de ellos y usa el poder y la voluntad, tiene más que ver con el liderazgo de, lo, de los humanos y de las cosas que no con religión, por ejemplo, pero sigue siendo espiritual. El quinto rayo, que es la ciencia concreta, llevada con el corazón y bien hecho, es un camino que te lleva a lo espiritual también. El sexto rayo es precisamente el de la religión. O sea, que uno de los caminos es la religión, pero hay seis más, totalmente diferentes, y algunos que, en principio, son totalmente agnósticos, no creen en nada especial, tipo el quinto rayo, que es el de la ciencia, no sigue la búsqueda de un dios, pero sí en cambio busca el conocer perfectamente la materia, y dentro de la materia está Dios, o sea, que tarde o temprano también se llega a ese camino. Que quede claro, pues, que la religión es uno de los siete caminos para llegar a la espiritualidad, y bien llevado encima pero ser religioso no es garantía de ser espiritual.